¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Cuando ya son las 22 con 4 minutos, día martes 26 de mayo, ya estamos terminando este quinto mes de un turbulento 2020 por la realidad que ya todos conocemos, pero hay que seguir, tenemos que seguir informando lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional con el fútbol femenino por ataque directo por la señal de tu zona X www.facebook.com slash zona nuestro facebook fanpage y también a través de nuestras redes sociales en instagram y en twitter arroba tuzona x y en las redes sociales de ataque directo arroba ataque directo radio en instagram, en twitter arroba guión bajo ataque directo y en nuestro facebook fanpage transmisión compartida a ataque directo FM femenino masculino soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio que está dedicado netamente, y lo vuelvo a reiterar, al fútbol femenino nacional e internacional. Y en esta ocasión no me encuentro solo, estoy con una de nuestras panelistas que ayer quería estar con nosotros, pero por temas técnicos, bueno, ya sabemos la realidad de nuestro país, no pudo estar con nosotros. En reemplazo de la profe Carla, que no se sentía bien, y aprovecho de mandarle un cálido abrazo para que ya la próxima semana vuelva con nosotros pero ella aquí dijo, dijo, quiero estar presente, tenemos un invitado de lujo el día de hoy y quiero participar en el programa. Marisela, Chelita Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches a la gente que nos está viendo en la casa, que nos está transmitiendo. Buenas noches a ambos. Eh, esperemos que hoy día sea una noche en que podamos nutrirnos del fútbol femenino internacional, que también podamos compartir un poco la experiencia nacional y contrastar O comparar un poco las realidades Así que nada po, Siempre es un agrado Estar compartiendo contigo con Gonzalo Y un abrazo por Aprovechar de mandar un abrazo a la profe Carlita Perfecto. Y a, mi, a nuestras re... compañeras Perfecto Así que ahí te mandamos un cálido eh, Abrazo Carlita si se También escucha? a Denise y... A señal un poco Sí, ahí te escuchamos bien, no hay ningún problema Y sí, también si queremos está... salud ya, Estamos la... bueno. Sí, está como medio mal Ahí nos dice Ahí nos dice Chilita que está con inconvenientes Pero bueno, son cosas que estamos viviendo todos en esta situación Ahora sí, nos vamos de lleno con el programa Y como habíamos adelantado el día de ayer En el capítulo donde entrevistamos a Geri Salazar Ahora sí, que nos habíamos <coughs> trapicado un poquito. Eh, como estaba señalando, en el capítulo del día de ayer habíamos dado el anuncio antes de despedir a Gary Salazar, a quien aprovecho de mandarle un cálido abrazo. Teníamos un invitado de lujo el día de hoy. Él es un gran amigo personal, él. Eh, colabora en un, en un medio que es partidista del cuadro del Corinthians que es Radio Coringao, él tiene un programa que es dedicado a lo que es el metal, recientemente terminó su espacio allá en Brasil y dijo yo quiero estar presente, les quiero colaborar con algunos datos de lo que está sucediendo con el actual campeón de la Copa Libertadores Femenina, me refiero al Corinthians. Saludamos a Jorge Patricio Díaz Guzmán, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos desde los estudios de Chile, de la Radio Coringa. Aún son dos estudios que tiene la radio, uno está en el Belencinio en San Pablo, que es el estudio principal, y el estudio secundario aquí está, en Santiago de Chile. Eh, bienvenido a todos, gracias por su audiencia aquí. Vamos a comentar eh, la triste realidad, no solo el fútbol femenino, que es más triste todavía, con todo lo que ha pasado en esta pandemia y acá en Chile está peor todavía dado que hubo eh, todo ese desorden que hubo a partir de octubre. Bueno, comprendemos la situación, pero vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo con el cuadro del Corinthians femenino? ¿Cómo le ha afectado esta terrible pandemia que se ha vivido por todo el mundo? Mira, eh, el cuadro femenino eh, estuvo muy afectado por la pandemia Por eh, la falta de recursos que tiene el Corinthians actualmente ¿Qué es lo que ocurre? Es que eh, el Corinthians actualmente tiene una deuda que bordea los 300 millones de dólares Donde gran parte de esa deuda es del estadio Que se construyó eh, de forma absurda para contentar a la FIFA Pero ahí está el estadio, se está pagando eh, No hay entradas de ingresos porque desde que se fundó el estadio eh, todo lo que correspondía a entradas eso se iba para un fondo para pagar el estadio obviamente en estos meses está complicado está complicado porque eh, de alguna parte tienen que salir las platas para pagar las cuotas del estadio y lo primero que se eliminó en el Corinthians por este año fue el básquetbol, que dado que la nuevo Basquete Brasil eliminó el básquetbol, todo el equipo en la calle está corriendo el riesgo el futsal también. ¡Suta! Y el equipo femenino hace tres semanas iba a ser eh, desactivado. Pero lo que hubo fue hartos reclamos de que primero, si no hay equipo femenino, no pueden ir a Libertadores. Y segundo, que los mismos jugadores, incluso eh, digamos, comandados por Wagner Love, eh, se bajaron los sueldos para, uno, ayudar al fútbol femenino, y otro, para ayudar a los funcionarios del club también, que... Eh, también tenían problemas de recibir sus sueldos, en este momento el club está cerrado, incluso la sede social, que el Corinthians no es solamente un club de fútbol, tiene una sede social con tenis, con, con todo, y tienen que mantener el otro estadio, que el estadio de la facendina, que es el estadio del fútbol femenino. Entonces, sí. esos problemas, entonces Wagner Love, varios jugadores, me eh, hablo el Wagner Love, que es el más conocido, eh, sí. abrieron manos de parte de sus sueldos para que siguiera manteniéndose, entonces eh, junto con que la, algunas jugadoras las que recibían más dinero eh, ellas tuvieron un corte so, de sueldo pero no tanto como para complicarlas eh, entonces en este momento los sueldos del eh, femenino están en día, el equipo va a seguir después de todo ese anuncio que se había hecho al primero de que el equipo iría a ser eh, cerrado iría a ser eliminado pero... No se sabe cuánto tiempo vamos a poder aguantar esto, porque el campeonato paulista lo más probable es que... Eh, hablamos del fútbol masculino, que el que más da ingresos, tanto por eh, televisión, por eh, auspicio, ingresos, y etcétera, Pero mientras no vuelve ese fútbol, eh, no está entrando ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eh, no sabemos cuánto el club va a aguantar. Porque en este momento, tal como dije, la ser está cerrada, hay tenis. no hay piscina, no hay tenis, no hay, está cerrado también el museo, eh, los restaurantes, todo está cerrado, no hay actividad. Entonces con eso el Corintio se acogió también a la ley de protección del empleo, pero esa dura cuatro meses. ¿Qué hacemos después? Es sí, por las deudas que mencionó Anteriormente también Creo que creo que eso es lo principal El tema de las deudas con el estadio Es lo que también termina Siendo quizá determinante Con la decisión de, de Hace tres semanas que, que se había decidido Cerrar quizá un poco la rama Femenina Y después pensándolo bien dijeron que no Exactamente El estadio en este momento Es el 60% De los pasivos del club De las deudas eh, las otras deudas que tienen son con eh, eh, eh, digamos son imposiciones legales de trabajadores, de jugadores, claro. pero los sueldos están siendo pagados por mientras. Ay, momento, o, sea, se, o sea, según esa lógica, más de 300 millones de dólares, como tú comentabas, es todo debido al Mundial de Brasil 2014 que contrajeron estas deudas y que debido a esta situación que se está viviendo a nivel mundial y donde Brasil se ha visto seriamente afectado, Podemos desprender que uno de los clubes potencias a nivel sudamericano y por qué no decirlo a nivel mundial se ha visto muy mermado por el coronavirus y es lamentable porque el Corinthians femenino, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Paulista 2019 y además tiene el récord Guinness a nivel femenino de poseer el mayor la mayor cantidad de victorias con un total de 28 que incluso fue comparado con el mismo fútbol masculino O sea, es muy delicado lo que tú nos comentas Muy pero muy delicado Exactamente Y ahora, calma, y viene otro problema ahora Que también puede afectar tanto el fútbol femenino Que puede recibir lo, las réplicas del terremoto que va a venir Las cuentas del presidente Andrés Sánchez van a ser rechazadas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, eh, primero hay un déficit enorme de 100 millones reales, estamos hablando de 25 millones de dólares. Eh, van a ser rechazados porque primero tenemos... Mira, mira el absurdo, existen dentro del Corinthians 180 jugadores de primera división, digamos, profesionales. De esos, gran parte... Sí a otros equipos diciendo que a varios el Corinthians le pague el sueldo para que estén jugando en otro equipo eh, se ha hablado de la del coluyo del presidente del Corinthians con los dueños de esos jugadores, los agentes, y además está en investigación, pero bajo secreto la justicia, de eso tiene que ver con el estadio, de que parte del estadio, parte de la plata. ...que se gastó en el estadio... ...fue desviada... ...para el expresidente Lula... ...para mantener... ...haciendo parte de todo el escándalo de la Lava Yato... ...entonces... Eh, ya no, eh, ...los problemas en este momento ya no son solo económicos... ...sino también... ...la tenemos legales... Eh, ...tenemos... Eh, ...ahora recién se perdió una demanda legal... ...del jugador Paulo André... ...donde... ...mira cómo es absurdo de repente lo que ocurre... ...donde él está... Estaba cobrando eh, días de descanso que no existían y adicional nocturno. O sea, cuando de no, cuando una persona en Brasil trabaja de noche, ellos tienen una cuestión llamada adicional nocturno. Y él estaba, cobró todo eso y el Corinthians perdió. Y esa es mucha plata, estamos hablando de eh, otros 20, 30 millones de dólares. Que el Corinthians va a tener que pagarle a este jugador Ahora, diga una cosa Si no se juega los fines de semana o de noche ¿Cuándo van a jugar? Y además que un jugador de fútbol Principalmente los profesionales Entrenan dos horas y se van a su casa Entonces, eh, encuentro muy tirado las mechas Lo que hizo la justicia brasilera En este sentido Está, pro, está poniendo un mal precedente Porque los, los clubes en este momento Pueden decir Yo no juego más de noche Y no juego más los fines de semana Enten, Entiendo, entiendo Jorge, disculpa, eh, Chilita, ¿qué te ha parecido al respecto todo esto que hemos escuchado? No solamente debido al coronavirus, sino que también dentro del plano ya judicial que está mermando el trabajo de las muchachas, que ha sido fantástico durante todo el 2019. Eh, creo que, no sé si se me ve bien, porque yo me veo súper pegada. Eh, lo no te escuché, preocupes, te esc escuchamos bien. Escuché súper cortada toda la información. Pero creo que siempre eh, todo es una réplica. Al, al principio creo que lo dijo, que es como un terremoto que va a replicar en todo. Hoy se me fue el, la cámara. Sí, no más, te escuchamos. Eh, nada, po, que siempre hay un, hay un perjudicado más y sabemos que el fútbol femenino es como... Eh, y, y bueno, y también dijo que el fútbol el, el, los otros deportes también, porque es como una comunidad deportiva lo que es Corinthians, ¿no? como básquetbol nos nombró anteriormente, entonces como que todo se ve perjudicado finalmente, ¿no? y si es por temas legales, eh, la verdad es que no escuché muy bien porque se escuchó muy cortado, si pudiera repetirlo para poder dar una opinión más concreta. Los temas legales, para resumir, son eh, desvío de dineros por la Lava yato, o sea, el esquema de corrupción hecho por el expresidente Lula, donde recibió una parte importante de lo que costó el Estado del Corinthians, eso se está investigando, o sea, mejor decir, puede haber recibido, y exjugadores que demandaron al Corinthians porque tenían que jugar de noche y fines de semana. Wow, Jugar de noche... ¿qué, qué, qué es que han sacrificado esos jugadores? Creo que, eh, <ríe> no sé, eh, que, que hay siempre hay muchas cosas que no se no se fiscalizan y creo que en la, en la mayoría de, la, de las presidencias o las gerencias del fútbol pasan. Aquí en Chile también pasó con Jadwe que eh, también cerró parte del dinero y quizá no es lo mismo, pero a nivel de club eh, el tema de la corrupción eh, que lo ven más como una empresa quizás que, que como una pasión o como lo que ven ustedes también de ir sacando gente y, y si tienen tantos jugadores eh, no sé, creo que el, el tema de el ámbito legal eh, siempre debería ser más, más minucioso deberíamos como estar más pendiente con eso en el fútbol en general, en el femenino y el masculino, porque siempre hay letras chicas que terminan perjudicando. Exactamente, tal como dije, el precedente legal que puede poner, porque en, eso, en este momento ni un club va a querer jugar ni de noche, los miércoles en la noche, los jueves de noche, o fin de semana, que son los días que la gente va a ver fútbol allá en Brasil. Claro. Entonces, ¿cómo? va a ser un desastre si, si se marca ese, pre ese presente legal. En este momento, el Corinthians ya recurrió, obviamente van a seguir recurriendo, pero vamos a ver qué pasa, porque uno nunca sabe qué pasa en la cabeza de un juez. Porque yo creo que aquí en América del Sur tenemos los peores poderes judiciarios que existen en, el, en toda la historia del planeta. Eso es lo peor que existe acá. Eh, eh, dan, eh, ¿cómo se llama? Dan sentencias que uno no entiende por qué, aunque sea abogado, infelizmente. Sí, y aparte que es lamentable todo esto, porque y hay algo que no me cuadra, Jorge. ¿Qué pasó con las platas? Porque tengo entendido que igual el Corinthians Femenino llevó demasiada gente, incluso hubo lapsos que llevó más gente, el equipo femenino que el masculino, al mismo estadio. ¿Qué pasó con ese dinero? Sí, eso fue la fase en la facendiña eh, Ahí está un error Que hizo la, la ¿Cómo se llama? La dirigencia corintiana eh, Lo que hicieron Lo que pasa es que no se cobró entrada lo, La gente ¿No? Ent no, no se cobró entrada eh, La gente entraba llevando Un kilo de alimentos oh, Para hacer donativos A las comunidades O sea, a ver Por lo que yo puedo entender Déjame Déjame, un, déjame darte un dato, Gonzalo. En el 2010, creo que fue, acá en Chile también se hizo como, eh, con la selección, se hizo algo así como de la entrada gratuita y se donaba mercadería. Como, y ahí se, claro, pues se llena más el estadio, va más gente, llama más la atención porque finalmente no vaya a gastar plata, sino que vaya a haber un espectáculo sin gastar ni uno. Pues. Pero tú, como profesional, ¿qué pensás al respecto si estás, por ejemplo, en un equipo que ganó la Copa Libertadores, que tiene récord Guinness, que es uno de los mejores equipos en su momento del año 2019 Creo a nivel que... mundial, incluso, disculpa, incluso que la categoría masculina, y no tienen nada? Creo no. que uno siempre aspiraría como a más, como jugadora, me refiero yo, así hablándolo como en el tema de jugadora profesional y poniéndonos en el contexto que decís tú siempre vaya a aspirar a, a tener más, po, a, a ser más reconocido, a que te den un poco más de valor, eh, dando las cosas mínimas que finalmente uno como jugador necesita, po. jugador, jugadora. Exactamente, y tanto que el equipo femenino eh, tenía dos, tiene dos do pisos buenos, los tiene, que es una marca de cerveza española y eh, una empresa que hace notebooks, computadores, allá en Brasil, y sí, una empresa tecnológica y son los oficios más grandes del fútbol femenino en Brasil. Entonces, tienen, hay una entrada, sí, wow. pero no es suficiente para el gasto que produce el fútbol femenino, porque ellas utilizan el, el centro de entrenamiento, que es el mismo del masculino, eh, los mismos médicos, los mismos equipos, eh, todo... Todo lo que conlleva, todo lo que el, el equipo masculino tiene, ellas también lo usan. Obviamente eso produce eh, un gasto de mantención, eh, pagarle el sueldo a los médicos, a los claro. fisiologistas, está la comida, porque a mucha a, eh, bueno, eso pasa con, por ejemplo, el jugador Paulinho. El Paulinho vivía solo y se alimentaba pura hamburguesa, entonces con suerte aguantaba 20 minutos de claro. partido y que lo que hizo los nutricionistas, le pasan una viandita, esto que tenéis que comer, nada de hamburguesa, y lo mismo lo hacen con el femenino, o sea, alimentación equilibrada, balanceada, no salgan de la alimentación, y eso está, sigue haciendo hoy día, o sea, les mandan la comida para que con esta cuarentena no se... No suban no, el peso, ni bien. se no para no bajar el rendimiento deportivo po. o sea para que no, no, no eso para no bajar cuando empiezan a volver o sea yo creo Exacto. que obviamente va a haber algún castigo en en, en, en rendimiento o sea todos todos los jugadores tanto masculinos como femeninos no van a volver al mismo ritmo cuando vuelve el fútbol porque van a decir ya un, dos tres ya vuelve el fútbol a partir de la semana que viene no, no pues no va haber debe haber un, un reintegro, debe haber una un, una como no sé po, eh, esto de re, eh, reencan, re, no no sé si reencantarse no, reencontrarse, reencontrarse con el fútbol, con los compañeros, las compañeras, eh, entrenar en la casa sin tener a quien darle un pase largo por ejemplo eh, podemos entrenar quizá la parte física, pero la parte táctica y lo que tiene que ver con, con los pases en profundidad, con el cabezazo, con el centro, con lo que tiene que ver eh, el fútbol en sí, no se, no se puede practicar. Pues, entonces, como dice, estoy muy de acuerdo, creo que vamos a llegar quizá a un nivel un poco inferior al que íbamos llevando y, y todo el fútbol en general. Y principalmente el masculino, porque esos son buenos para el ñam ñam y para el glu glu. En Brasil sí. En Brasil sí, no que Y respecto a eso, eh, ¿han tenido algún contacto las mismas jugadoras con organizaciones allá en Brasil para saber qué están realizando? Si hay un trabajo a través de los mismos medios tecnológicos como Zoom, Skype para mantener el entrenamiento, o está ver, todo eh. stand by tú. No, en el caso del Corinthians, eh, ellas todas están bajo eh, Teams, Microsoft Teams, dado que el Corinthians tiene un contrato con Microsoft bien atractivo, entonces el spam de los jugadores, entonces, todas, eh, todas las prelecciones, todo es mandado por eh, videoconferencia, por correo electrónico, entonces se... ...se hace el control, se le hace el... ...qué es lo que tienen que hacer, los ejercicios... ...como para mantenerse... ...para no, no oxidar los músculos, básicamente... ...y qué tienen que comer, cómo deben comer... ...si de repente eh, nos llega la, la comida que el club suministra... Eh, ...qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cocinar... Eh, al, a lo más no pedir delivery, no pedir pizza, no pedir hamburguesa, ese tipo de cosas, entonces hay un control eh, bien cerrado de lo que es, eh, todo lo que son fisiologistas, todo lo que son eh, los que se preocupan de la dieta, eh, médicos y etcétera es más, incluso man, eh, ellas eh, recibieron hace una semana, hace una semana, recibieron los aparatos para ellas medirse la presión, les tuvieron que enseñar vía videoconferencia cómo medirse la presión, cómo controlar eh, los aspectos fisiológicos para... Eh, Determinar qué tipo de ejercicios tienen que hacer Para que cuando vuelvan Tengan que rehacer lo táctico Y no preocuparse tanto de lo físico Claro que van a tener que Volver a la parte física porque Esto va a pasar una cuenta Pero eh, es para tener Una cuenta menor posible Y eso está haciendo lo mismo siendo hecho Con el masculino eh, Con otras ramas deportivas Por ejemplo las de remo la, Los deportes acuáticos que el Corinthians tiene Un buen prospecto y, y eso, o sea, pero infelizmente el básquetbol se disolvió porque la Federación Brasilera de Básquetbol eh, suspendió por todo este año, el voleibol también suspendió el futsal ahí complicado también, todo parado. El femenino tuvo su momento en que casi lo, de, lo deshacen, pero los consejeros del Corinthians no dejaron, la hincha no dejó y los mismos jugadores masculinos permitieron la baja de sueldo para mantener el qué equipo femenino es Importante de... destacar eso igual, Gonzalo Por y que, importantísimo destacar eso que hizo el plantel masculino con, con su rama femenina eh, dándole el apañe, como se dice eh, haciéndole el aguante a, la, a las chicas ahí con, con, para que no se deshaciera porque también eh, finalmente todos somos un equipo en una institución pues como, como dijimos detrás de cámara sin, sin el fútbol femenino tampoco ellos pueden competir en, en las cosas internacionales entonces también que tengan esa conciencia los jugadores de que, de que el fútbol femenino realmente sí importa sí es importante dentro de, de la estructura de la institución en eh, APO, pues, yo lo encuentro muy destacable eso Ojalá algún, alguno de los jugadores de acá de Chile hiciera eso por algún club <risa> No, y principalmente la hinchada, que la hincha del Corinthians claro, eh, hincha. cobra, eso cobran mucho Me imagino, me imagino, eso es sabido ha ya de antemano y se vio reflejado cuando ya el Corinthians empezó ya a obtener mayores logros también en el ámbito masculino cuando ganan la Copa Libertadores 2012 y el trabajo que ha hecho el Corinthians en el ámbito femenino es loable fueron campeonas el año 2017 cuando ahí se llamaban Audax, tu Corinthians sí, y una... el año pasado, o sea, era un equipazo un equipazo sí, era un, era un partnership que tenían con el Audax, entonces, ¿qué es lo que pasaba? que en esa época eh, no estaba la exigencia de la Comebol entonces, era un partnership que tenían con el Audax Después, cuando tenían que tener el equipo propio, se terminó el partnership con Audax y se llevaron todas las jugadoras, dejaron el Audax sin jugadoras. Eh, o sea, prácticamente sin jugadoras se llevaron todas. Y, y ahí el, el Corinthians, eh, junto con otro equipo que es la Ferroviaria, que fue con la que hizo la final de la última Libertadores en Ecuador, eh, son los dos mayores equipos femeninos de Brasil. Tanto que la ferroviaria, para que tú tengas una idea, el equipo masculino está en cuarta división del brasilero y en segundo del paulista. Segunda división del paulista. Wow. Y las mujeres wow. llegan a una final de la Libertadores. Es algo similar por así decirlo, lo que pasa con el Chavo morning El equipo masculino es la primera vez claro. y el femenino es el número uno acá en Chile. Y de hecho con el Chavo morning jugó el Corinthians el año pasado. Me imagino que tú transmitiste ese partido por Radio Congringao y qué percepción te dio al respecto el desempeño del cuadro bohemio. Eh, no, yo no transmito los partidos. Yo a veces comento los del masculino y... Perfecto. Y hago la, los mejores momentos, pero lo, el femenino, eh, yo no participo directamente por una razón. ¿A dónde lo ves acá en Chile? Porque yo, para hacer la edición de los mejores momentos, tengo que estar viendo el partido, porque conociendo los narradores que tenemos, los locutores que tenemos, el partido está una porquería. Pero si lo escucháis sin ver la imagen, tú crees que ah, está el, el medio partido. Sí, y es verdad. <ríe> y principalmente nuestros locutores que, eh, bueno una de las cosas de la radio la exigencia es ser 100% corintiano no importa eh, sexo, religión nacionalidad, nada siendo corintiano es lo suficiente y gana de trabajar, tanto que eh, una parte pequeña de nosotros son periodistas de verdad nuestro mejor narrador es abogado nuestro mejor comentarista es psicólogo y Entiendo. el ingeniero de informática, yo ingeniero de informática, o sea, nada que ver con el fútbol y hago las ediciones de los mejores momentos. Comprendemos, pero me imagino que te has tenido una percepción al respecto de los equipos que han representado a Chile en lo que es Copa Libertadores. Colo Colo que jugó también con en ese entonces con el Audax Du Corinthians en el año 2017 y el año sí. pasado el Chago Morning. Sí, sí, no, eh, ahí lo que vi, eh, principalmente con el Colo Colo, porque no vi el partido con Chavo Morning, porque no, no, no había un lugar para verlo, o sea, no salía por la televisión, eh, no encontré un streaming que lo pudiera ver, o no sabía cuál lo iba a transmitir, porque había una empresa de streaming que sí lo estaba transmitiendo para Brasil, pero era solo para Brasil, y había un canal en Brasil que lo transmitía. Pero acá eh, no pude acompañarlo, o sea, escuché por la radio y está esa cuestión que como dijo que está el, el Richard de Paula, que es nuestro principal narrador, él hacía toda la parte femenina y si tú lo escucháis, tú crees que es la mayor final de Copa del Mundo. <risa> A veces sí, <risa> eh, eso ocurre. Y, y, y no, no pude ver el contra el Chago, pero contra el Colo Colo sí me fijé eh, y vi. Una gran diferencia en la, ¿cómo se llama? en la condición física de la jugadora entre el Colo-Colo y la del Corinthians. Claro, eh, el Colo-Colo, siendo un, el mayor equipo de Chile, debería preocuparse de tener también, de cuidar sus jugadoras. Porque para mí el Colo-Colo y varios equipos deben tener el equipo femenino porque tienen que tenerlo. Como ocurre con los cerdos allá en Brasil, como ocurre con los Bambi. Porque si tú ves, Palmeiras y San Paulo no tienen equipo Representante, y tanto que el Palmeiras no le paga a las jugadoras. No pero le paga. Sí, también... ah, pa para, Palmeiras no tiene equipo femenino. Tiene, tiene, pero, pero no pa le pagan ni, ni un solo peso. Nada, nada. Y, y, y entrenan en condiciones deplorables. Y ojo que Brasil no es una de la las potencias a nivel femenino chilita, ojo. Sí, sí, sí lo tengo súper claro. No es muy alejada la realidad que tenemos acá en Chile, no. El San Paulo tampoco, ni en condiciones deplorables. El Flamengo también, o sea, el. tal como dije, de los pocos, los mejores equipos que han cuidado bien sus jugadores a pesar de todo, los altos y bajos económicos, digamos, es el Corinthians y la Ferroviaria. Diciendo que la Ferroviaria es un equipo chico de la ciudad de Araraquara, que podríamos compararla con una ciudad más chica que... Es del tamaño de Salvador. De ahí podríamos también decir que el financiamiento tiene netamente que ver igual con el rendimiento que tienen sus jugadoras po, y el compromiso que también tienen las jugadoras para con el equipo, así porque creo que igual el tema de, de la alimentación, de, de, que te de que te hagan entrenamientos, de que te den colaciones, de que se preocupen de lo que comí creo que es súper importante habemos jugadoras como por ejemplo nosotras que es el ejemplo más cercano que, que veo que no, no recibimos nada y finalmente hacemos lo que podemos con, con la motivación del cuerpo técnico Sí, y, y yo creo que lo principal es que tanto la dirigencia de los clubes eh, deberían ver bien, porque el Corinthians tiene la rama es más o menos el club Corinthians las tiene la, como rama eh, el, la de deportes terrestres porque está la de deportes marítimos y la de deportes aéreos algún día van a caer deportes espaciales pero hasta la de deportes tecnológicos porque somos los que, actuales campeones mundiales de no sé qué juego online bueno. eh. <risa> el así se le llama sí entonces, ¿qué es lo que tenemos? tenemos la rama de deportes terrestres donde se separan en las distintas modalidades y el fútbol tiene dos ramas separadas, masculino, femenino, futsal. Son tres ramas separadas. Y en el futsal todavía tenemos las distintas sub-20, sub esto y tenemos los actuales campeones del mundo que el fútbol down, que son jugadores con síndrome de down, que son los actuales campeones mundiales del Corinthians. Entonces hay una estructura de eso. En este momento el problema que tenemos son las deudas, realmente, las deudas. Claro. Y la pandemia que vino nos complicó. Empeoroso, empeoroso. Eh, y el fútbol femenino él consiguió tener o piso aparte de, de esta cervecería española y de esta eh, empresa de tecnología eh, voy, a llamar, voy a hablar de la empresa de tecnología porque eh, no existe acá en Chile la Positivo y la cerveza la estrella Galicia entonces, ¿qué es lo que pasa? tienen platas separadas que son para el femenino y platas separadas que son para el masculino siendo que el masculino tiene mucho más eh, valor, digamos, de auspicio Y infelizmente la Puerto del Corinto parece eh, uso de Fórmula 1 Porque está lleno de auspicio En las mangas, al frente, abajo En el shorts, en los calcetines parece, eh, Más que jugadores, parecen corredores de Fórmula 1 <risa> Me imagino Oye, eh, Jorge, lo otro que te quería consultar es lo siguiente Respecto a las ayudas que supuestamente va a brindar con Conmebol y también la FIFA, ha sabido algo al respecto a, en base al fútbol brasileño, cómo se ha ido manejando eso, porque acá en Chile el día de hoy estuvo la presidenta del ANJUF en la Cámara del Senado haciendo un catastro de la realidad que están viviendo eh, todos los equipos de fútbol femenino, ya sea en primera división y en la segunda división como tal, nosotros en nuestras redes sociales mostramos El catastro que es bastante preocupante Lo que se está viviendo al respecto Solamente tres, tres equipos eh, Le pagan No a todas sus jugadoras Solamente hay un equipo que le paga a todas Que es Colo Colo, Santiago Morín algunas alguna en la U recientemente está en lo mismo Y otros equipos le brindan ayudas En ese caso en Brasil, tú decías que el Corinthians Son platas aparte y todo lo demás Pero la Federación Brasileña, ¿cómo ha ido trabajando aquello? Mira, la Federación Brasilera Es lo más inútil que existe en el mundo La Confederación brasilera de Fútbol Tú sabes que siempre fue, estuvo metida En una cantidad de chanchullos Impresionante, parece la AFA La de los argentinos Cada uno con más sinvergüenzas que el otro Y la Confederación Brasileña de Fútbol No se preocupa por los equipos No importa un comino los equipos Le importa solamente la selección brasilera No les importa, solamente la selección Solamente la selección porque a nivel de selección, en el aspecto femenino, si bien Brasil ha trabajado de forma activa, no han tenido un logro a nivel de mundial, pero a nivel sudamericano son claramente el mejor equipo, pero aún así tienen a una de las mejores futbolistas de la historia, que es Marta, y Marta con suerte gana lo que Messi gana en una semana, lo gana al año. Exactamente, y le son brasileño tiene siete jugadoras del Corinthians, Sí. Ahí quería apuntar, ahí quería apuntar, ahí quería apuntar, porque tenía entendido que el Corinthians es uno de los equipos, por motivos lógicos, que alimenta a la selección brasileña, alimenta, pero aún así, Brasil. exacto, exacto, pero aún así están peleando por sus derechos y también peleando por tener la una posición más digna y también sueldos dignos que no solamente en Brasil se vive, sino que ustedes, Chilita, tú el mejor ejemplo lo puedes ratificar en Chile también estamos peleando por lo mismo. Justamente. Y Napo pues, creo que... Eh, esto... Va a seguir. Sobre todo con el tema de la pandemia. Se ven más las precariedades en las que están todas las cosas. Más allá, quizás, saliendo un poco, un poco de lo deportivo. Eh, en el ámbito social... Eh, eh, se, esconden, ...se esconden muchas cosas... ...detrás de una cierta normalidad... ...pero en realidad... ...estamos como todos a medias... Po. todo ...al final... ...siempre necesitamos algo más... Po. ...y para qué hablar sobre el deporte... ...en general aquí en Chile... ...y en, a nivel latinoamericano... ...igual es, es dejado... ...y como dice ahí Jorge... ...la Federación de, de Fútbol... Que, ...que se preocupa solo de la selección... Eh, ...creo que aquí también lo podemos ver... Eh, eh, no no nos no extraña tanto eso pero sí deberían hacerse más cargo de, de, lo, de los equipos o sea estamos claros y, y eso no hay ningún ente regular, regular, regular desde, Conmebol hacia la feder exacto, exacto. desde Conmebol hacia la Federación exacto desde hacia las federaciones po. ojo y no es solamente acá en Sudamérica porque eh, se ve en Estados Unidos la pelea que tiene el equipo femenino ah, también, eh, claro. que el equipo femenino ha ganado más que el, mucho más que el masculino el masculino van a necesitar mil años para ganar mitad de lo que ha ganado el femenino y reciben mucho menos tanto el equipo masculino no es capaz de ganar ni en el carosello pero las ni ellas fueron campeonas tienen buen rendimiento todo y, y reciben mucho menos que los jugadores eh, de la selección norteamericana Oye, y en base a ese trabajo social que tú estabas comentando en Brasil, a mí recientemente me llegaron unos mensajes precisamente de tu radio emisora, en donde están haciendo canatas familiares, no solamente para los hinchas. ¿Cómo ha sido también ustedes, como medio de comunicación partidista, el trabajo para con todas sus ramas deportivas? Bueno, eh, nuestra radio transmite todos los partidos corintios. Masculino, femenino, futsal, eh, básquetbol y volei. Eh, básicamente eh, transmitimos todos los partidos que tengan que ver con el Corinthians obviamente la prioridad siempre va a ser el equipo masculino principal eh, en el caso de nuestra radio, eh, nosotros divulgamos nomás porque eh, nosotros no tenemos un aquí en la radio nadie gana ni un peso muy por lo contrario, sacamos plata del bolsillo y, y realmente en verdad nadie gana nada y, pero lo hacemos con mucho profesionalismo y mucho cariño, porque eh, somos corintianos hasta en el alma. Y el corintiano es tal como dijo doctor Sócrates cuando estaba vivo: dijo que el eh no tiene un, eh, ser corintiano, no es ser parte de la hincha es una religión, es un estado de espíritu. ...entonces el hincha corintiano es muy distinto a un hincha normal... ...sea del Flamengo, sea de los Chanchos, de los Bambi, de la Sardina... No, ...es totalmente distinto... ...el Corinthians eh, ganando o perdiendo siempre va a tener por lo menos 15.000 personas en el estadio... ...por lo menos... ...cuando infelizmente caímos a segunda división... ...la segunda división nunca tuvo el, un marco de público tan grande... ...porque colocamos promedio 35.000 personas en un partido y tanto que varios equipos, principalmente de Amazonas, de Acre, así, de Chuchunco adentro, mandaban sus partidos en el Pacaembu, se pescaban en el Pique, porque sabían que primero iban a recibir un saco de goles, pero seguían con el bolsillo lleno, porque iban con 40.000 personas que jamás en su estadio lo iban a poner. Entonces, Oye. nosotros la radio, Oye. Oye. Nos, nosotros Oye. y en todos los programas eh, cuando están los programas deportivos y los otros programas, tanto que la radio en este momento tiene un solo programa que es el Timón Metal y el Gavión Metal los jueves, son dos programas nomás que tiene, por el paro deportivo que tenemos me imagino, oye con respecto a la, a la Copa Libertadores te quería consultar lo siguiente ¿cómo lo vivieron ustedes como medio de comunicación el triunfo hasta ante Ferroviaria? mira, saltábamos como bestia saltábamos como imagino. bestia eh, el, estábamos transmitiendo desde el yo no vi el partido infelizmente porque no había aquí en Chile no había donde verlo, pero en Brasil sí hay canales que sí lo mostraron como la ESPN, la Fox y más un canal abierto de la televisión abierta. Comprendo transmitiendo en tubo, o sea, en tubo estamos mirando, estaban mirando la televisión y narrándolo como se si estuviera en el estadio. Y los que transmitieron, ah, pero saltando en una pata, estaban más felices que perro con pulga. Me imagino, y, me, imag me imagino. Y también a los del masculino, le decían, aprendan con las niñas cómo se debe jugar. Sí, claro que sí. Y me imagino que la hinchada vivió de forma eufórica todo esto, porque un logro no menor, también el que estuvieron... Fue el año de las muchachas, en todo sentido, en todo sentido. Y es lo que ahí estábamos mostrando en la foto, el trabajo que realizaron, también cómo celebraban el triunfo ante Ferroviaria por la Copa Libertadores y también el Campeonato Paulito donde marcaron un hito las muchachas. Sí, no sé, si ahí esa foto del Campeonato Paulista en la Facendinha, el otro estadio que tiene el Corinthians, que es un estadio que está dentro de la sede social allá en el Parque San Jorge. Y, y claro, o sea, las niñas fu fueron dar la vuelta olímpica a la Arena Corinthians, eh, fueron muy, muy bien recibidas por la hinchada y obviamente la hinchada queda feliz, con el Corinthians ganando siempre va a estar feliz, sea en el deporte que sea, porque tal como dije, el corintiano... Eh, eh, van a ser barra hasta en campeonato de ajedrez y no estoy haciendo un exagerado porque hubo un campeonato brasileño de ajedrez donde el ajedrecista corintiano tenía barra ahora tú puedes decir ¿cómo va a haber barra en él. campeonato de ajedrez? sí sí, en natación, en todo wow, qué increíble, qué increíble eso o sea, son cosas que obviamente acá en Chile falta mucho aún por vivir pero pero en cierto modo siguen sacando lecciones de todo esto Y aún así siguen apoyando a todos por igual Lo de barney Love, exjugador de la selección brasileña Que también tiene un historial dentro del fútbol eh, brasileño como tal Es bastante loable lo que hacen Y en base a eso, ¿en cuánto se bajaron el porcentaje los titulares del cuadro masculino? Para poder apoyar a las muchachas 70% ¿70%? Sí Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué tremendo el gesto que tuvo el cuadro masculino para con las muchachas y esperemos que allá en Brasil ya se pueda solucionar todo esto, puedan tener ya mayor tranquilidad y que se pueda eh, retomar el fútbol sin ningún problema. Entre y Jorge, quiero excusar a nuestra compañera, a Marisela, tuvo percances con el internet, ustedes comprenderán que hay algunas zonas dentro de nuestro país que están con problemas, y ella desafortunadamente ha vivido esto, así que nos excusamos con la chelita, ahí me estaba escribiendo en la interna que no se le fue la señal, así que le, le pedimos las disculpas respectivas. Continuando con la entrevista, nuestro amigo Jorge Díaz Guzmán de Radio Coringao, Respecto al Corinthians, que ya ahí nos fui este adelantando cosas con el tema de las deudas que tiene el cuadro brasileño con el estadio, deudas por pagar por parte del presidente y en los traspasos, porque me imagino que han habido muchachos que han tenido que irse a Europa. ¿Qué pasó con esas, con esos dineros? Están en el estadio. Están en el estadio. sí. Y esa es otra cosa que también está siendo Investigada por la oposición Del Corintios eh, eh, ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está? ¿Qué, cuál, ¿Cómo fueron las negociaciones? Principalmente eh, No hay una transparencia Total y eso que la el, el, las chapa como se dicen allá se llamaba transparencia en el Corinthians no hay una transparencia todavía las cuentas van a ser rechazadas eh, quieren investigar al presidente de por qué tenemos 180 jugadores todos prestados, la gran mayoría claro porque 50 están en, en el Parque San Jorge el restante prestado y la gran parte nosotros pagándole el sueldo para que jueguen en otro equipo Entonces, y son de dos o tres agentes nomás todos esos jugadores, entonces ahí hay algo que está siendo investigado eh, no creo que vaya a haber impeachment, porque eh, aunque lo merece pero lo que le pesa al Andrés Sánchez que es el actual presidente del Corinthians eh, la historia de él, porque cuando pescó el Corinthians en segunda división, todo destruido él lo resurgió eh, trajo a Ronaldo cuando fue, ah, claro, eh, cuando él se retira. Sí, eh, libertadores, mundial todo, eh, pero justamente en, en esta en este mandato no ha sido bien no ha sido bien eh, justamente porque se han descubierto lo, todos los problemas que involucran políticos un ex -presidente, el expresidente Lula donde incluso hubo mucho tiempo estuvo por un año y medio, dos años eh, teníamos un hijo de él, contratado en el Corinthians que no hacía nada ¿No te puedo creer? ¿Hasta ese nivel de nepotismo Estaban llegando los clubes? Eh, principalmente el Corinthians Por la... Claro, porque por ex... Lula es hincha de Corinthians Sí, sí eh, Principalmente por exigencia exigencia Lula que ayudó a conseguir El estadio, los préstamos Y toda la cuestión, ahora estamos pagando todo eso Ahora se está pagando ¿Cuántos años son? ¿Son 300 millones? ¿Cuántos años habrán pedido todo eso? Eh, 20 años 20 años ...y aún así con logros que tuvieron las muchachas... ...y no han visto ni un misero peso... ...qué increíble, qué increíble, de verdad... ...y eso que Brasil es potencia en el fútbol femenino... ...qué increíble, eso de es verdad... Mala gestión. ...eso es muy mala gestión... ...de, de que ocurre en la directiva... ...porque aprovechando que ya tienen... plata separadas, ya deberían empezar... ...a cobrar aunque sea un valor simbólico... ...para ir a la facendinha... ...a ver el partido, porque... Eh, ...va la gente del barrio... ...va la hinchada... Eh, ...después van a consumir... ...en el todopoderoso espetón... ...donde hace un anticucho fantástico... ...o a la pizzería... ...que está dentro del Parque San Jorge... ...o sea, eh, se transforma en un paseo también... Eh, ...para el futsal... ...se cobra la entrada... ...dentro del gimnasio que está dentro del Parque San Jorge... ...para el básquetbol también se cobra la entrada... ...para las niñas nomás... ...ya, ya se estaba pensando... ...en cobrar pero digo, todo esto... ...o sea... Eh, todo lo que vino con el coronavirus eh, Echó por tierra Muchas cosas que se está haciendo Y principalmente Porque las niñas están jugando mucho mejor Que los, los del primer equipo Los equipos equipo masculino eh, Lejos, mucho mejor Efectivamente, oye retomando el tema De la selección brasileña ¿Qué te pareció la noticia de la trágica muerte de Badao? ese ex entrenador del cuadro de la selección femenina brasileña y que también tuvo algo de historia con el cuadro del Corinthians. Eh, eh, sí, él fue, él fue entrenador por 12 partidos. ¿12 partidos no, solamente? 12 partidos nomás. Eh, no resistió a la presión y tuvo que... Renunciar o lo renunciaron, pero sí, el Badón fue eh, entrenador del Corinthians en un momento, y eso fue, eso fue el año antes que caí. No, no, no fue el dos, sí, fue 2004, 2003, más o menos, eh, de eso me acuerdo. No, no tuvo una muy buena pasaje por el Corinthians, pero eh, sí, eh, la gente lo sintió porque también fue técnico de otros equipos. De, de claro más... que sí Claro que de... sí, pero dentro del Fútbol Femenino fue donde tuvo sus mayores Logros. Exactamente Sí, fue en el Fútbol Femenino donde tuvo mayores Logros y Principalmente lo, Las niñas del Fútbol Femenino son las que más sintieron eh, Claro que fue una Noticia, salió en los principales diarios Todo y, Pero infelizmente son, son, una, son entrenadores que ya tienen Sus años eh, Muchos cuando eran jugadores, porque el Badón fue jugador, no tuvieron una vida muy regrada, que digamos en, en su época, porque hoy en día un jugador eh, como Romario no, no es acepto dentro del, de los clubes porque, profesionales, porque ya exigen, Wagner Love, ese, el Wagner Love tuvo que comportarse para estar en el Corinthians, el Ronaldo tuvo que comportarse para estar en el Corinthians, el Adriano sí, también. O, no sé de, la exigencia? ¿Ah? de la exigencia que colocan el club como tal es, es disciplina? Exactamente, exactamente. O sea, Son muy rigurosos, siendo que la sin desmerecer a la gente de, de Brasil Pero todos sabemos que el futbolista brasileño le gusta la fiesta, le gusta pasarla bien Son bohemios por excelencia y son también muy festivos Bastante, tenemos varios ejemplos, Ronaldinho Gaucho eh, Y... y, y cuando el Luchemburgo asumió el Flamengo y se llevó a Maldonado, le dijo a Maldonado, tú estás prohibido juntarte, juntarte con Adriano, Wagner Love y Ronaldinho Gaucho, pero prohibido y Eso es en el es... ámbito masculino y en el femenino, las, me imagino que las muchachas son más recatadas que los varones en ese caso Sí, porque no he visto por ejemplo... Eh, que en el fútbol femenino haya una niña que se haya comportado, por ejemplo, haya hecho un bautizazo, o lo que hicieron en, en Venezuela, en, en Valdivia con, y compañía limitada, o que se comporte como Adriano, o como el mismo Ronaldinho Gaucho, que es bueno para la fiesta, eh, no he escuchado todavía. No he escuchado. Todavía. Bueno, eso eso refleja básicamente eso refleja como les comentaba básicamente el tremendo trabajo que ha hecho el cuadro del Corinthians en el ámbito femenino. Por algo fueron campeonas Copa Libertadores, por algo son la potencia que son a nivel latinoamericano dentro de Brasil para qué hablar. Pero qué lecciones crees tú que deben sacar ustedes como club para que el fútbol femenino siga creciendo o sea, primero, eh, empezar a potenciarlas más o sea, ya como están haciendo con los auspicios el presupuesto separado eh, obviamente, subsidiado por el masculino empezar a cobrar entradas en la Facendiña. empiezan a cobrar entradas, aunque sean 10 reales 5 eh, reales, porque eso es entrada ayuda también a mantener el otro estadio que es un estadio chico, caen 15, 18 mil personas más o menos, pero abarca lo suficiente para la, las mujeres si cobran para el fútbol americano el Corinthians Stream Rollers debe, deberían cobrar a las niñas que han ganado mucho más que el masculino entonces eh, eso debería empezar pero yo creo que cuando vuelva toda la, entre comillas normalidad después de toda esta pandemia eh, van a estar todos como perro de departamento los van a soltar afuera y no van a saber qué hacer van a estar mirando para todos los lados me Entonces, imagino, me imagino, me imagino o sea igual la realidad de Brasil es bastante fuerte es algo más, diría que es incluso peor a lo que estamos viendo nosotros con el coronavirus pero creo que es muy preocupante y qué bueno que lo comentas eh, La fuerte realidad que está viviendo El cuadro del Corinthians Con respecto a esta pandemia Es muy fuerte y es muy lamentable Y como bien decía la Chilita Antes que se nos fuera por sus problemas técnicos eh, Desafortunadamente No hay políticas públicas Que puedan regularizar Todo esto Y es lamentable, es lamentable, no, lamentable. Ejemplo, no va a haber política pública En esto porque el deporte Es considerado una empresa privada. Allá en Brasil, claramente es así. O sea, allá por lo que puedo entender, la, el concepto de sociedad anónima se quedó para no salir. No tanto, la gran parte de los jóvenes no son sociedad anónima. El Corinthians no es una sociedad anónima. Pero ah, lo que pasa ya, es que todo lo que tiene que ver con la Confederación Brasileña de Fútbol y sus, y sus federaciones, Federación Paulista, la Federación Carioca, eso no está bajo un alero gubernamental. Entonces ya ah, se robaron la plata del fútbol. Al Estado brasileño le importa un comino. No han robado plata pública. No han robado plata pública. Cuando se mete el gobierno brasileño? Cuando están adeudando eh, contribuciones, impuestos y etcétera. Ahí se mete el Estado brasileño porque ellos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar contribuciones, aunque los clubes son, los clubes, eh, son entidades sin fines de lucro. Entonces no, no pagan impuestos, pero sí tienen que pagar. ...los impuestos a los jugadores... ...de transferencia... Claro. ...todo eso... Y, ...y los clubes sociales... ...porque es algo distinto... ...que se puede imaginar acá en Chile... ...el Colo Colo es un club... De, ...deportivo... ...pero no tiene un acceso social... ...donde hay piscina, cancha de tenis... Eh, ...restaurantes... Para, ...al socio común y silvestre... ...el Corinthians... El, ...palmeiras, Santos flamengo, etc... ...todos son clubes sociales... Que hicieron un club de fútbol claro, El Corinthians Primero hizo el club de fútbol en 1910 Y después hizo el club social Comprendo Y en ese caso la, las jugadoras ¿Cuentan con algún seguro en caso de sufrir Algún tipo de lesión o algún inconveniente Interno? Sí, sí ¿Cuentan con un seguro? Perfecto. Sí, todas tienen seguro, todas tienen seguro. Incluso los, todos los, los atletas del Corintia tienen seguro Perfecto Porque ¿Ya has tenido la chance, disculpa Jorge, ¿ya has tenido la chance de poder conversar con alguna jugadora y que y, y te haya contado lo que está viviendo en estos momentos en Brasil. Sí, te, en tanto que Estábamos, estaba yo tratando de traer una para, para tu programa, pero justamente salió el momento que iban a cortar el fútbol femenino, entonces la niña no está no está con mucha cabeza para entrevista, entonces y además en este momento está difícil porque todo y cualquier entrevista de cualquier rama deportiva, tiene que pasar primero por la aprobación de la rama deportiva y la de, de, de prensa del Corinthians. Entonces, o sea, están el como... Un muy burocrático. Están como... Sí, eh, no, en este momento están como blindando todo. Dado los problemas políticos internos del Corinthians Con relación al presidente y la oposición Y el probable impeachment que sufra por ser, recibir la negativa la, la no aprobación de las cuentas del año pasado O sea, está el club por lo que desprendo en un meollo muy grave Muy grave sí. Está en un medio muy grave. Y en este momento lo, tienen que ponerse las pilas porque eh, el Cruzeiro es un ejemplo de qué es lo que puede pasar. El Cruzeiro en este momento. Vátenme un poquito, ¿qué pasó con Cruzeiro? Se robaron la plata. Se robaron todo. Sí, se robaron la plata. Simplemente eso. Pero, pero la, ¿Sí? todas las ramas deportivas, ¿verdad? Sí, todo. Fútbol femenino, masculino, todo. Todo. El Club, sí. el club Cruzeiro. Eh, está en una situación de semiquiebra. O sea, en este momento, si partiera la segunda división, porque el crucero cayó a segunda división, parte con seis puntos menos por deudas. Y en este momento, la FIFA está evaluando bajarlo a tercera división por las deudas, porque no han pagado jugadores que han comprado. No tienen plata. Los sueldos están atrasados 4 meses. Dentro del cruceiro, no han pagado eh, impuestos y contribuciones legales Y cómo se llaman acá, eh, ISAPRE, AFP, todo eso de los jugadores no ha sido pago Entonces hay una deuda enorme con el gobierno, hay una deuda enorme con préstamos Una deuda enorme con otros clubes y eh, un expresidente del Cruzeiro preso, otro que salió ahora, amigo del, del que estuvo preso, entonces hay un desorden en el cruzeiro que eh, si no se ponen las pilas, el Cruzeiro puede desaparecer. Wow, Cruzeiro que bueno para los hinchas de Colo Colo eh, están catalogados como su bestia negra, campeón de Copa Libertadores en es, eso que no dos ocasiones Claro, en dos ocasiones y lo otro que también tenemos que consignar, que Cruzeiro también fue uno de los equipos más populares en los noventas, debido a los logros que tuvo a nivel de Supercopa en ese entonces, que se jugaban un torneo con todos los campeones de Copa Libertadores masculina, la denominada Supercopa Joao Avalanche, que desaparece en el año... 1999 Tenemos posteos acá en estos momentos En nuestro Facebook Live Streaming Nos escribe Sofía Pavés Mandándole saludos a la Chelita Acá nos escribe la profesora Paola Mendoza de Unión La Calera. Saludos amigos Y nuevamente dice Chuta, la cosa está súper complicada En base a eso y que nos comenta La profesora Paola Nosotros queríamos esta entrevista Con Jorge, lo habíamos conversado en la interna porque si bien en Chile la situación en el fútbol femenino está muy, pero muy complicada, y hay clubes, entre ellos Unión la Calera, que ha ido trabajando a través de las redes como Zoom, Skype, para hacer sus teleconferencias, para supervisar los entrenamientos que están teniendo las muchachas. Hay clubes que le están dando ayuda económica a sus jugadoras, a sus cuerpos técnicos, pero... Queríamos mostrar la realidad de Brasil, que Brasil, siendo potencia a nivel mundial del fútbol femenino, vive una realidad mucho más cruda de la que estamos viendo a nivel nacional. Exactamente. Eh, sí, básicamente es porque el fútbol femenino eh, nunca lo pescaron. El Corinthians lo pescó haciendo una parcería con Audax antes que fuera obligado a tener un equipo femenino para Libertadores. Cuando fue obligado, que es lo que hice? Se terminó la parceria con Oslox, se trajo todos sus jugadores, son todas corintias y empezaron a trabajar dentro de lo que es el centro de entrenamiento de Joaquín Grava, que es el mismo, donde están eh, los jugadores del equipo principal, sub-20, sub-23, eh, fútbol down, varios, varios. Ahora una pregunta, tú dijiste que el Cruzeiro fue popular, ¿a dónde fue popular? Me refiero a que fue popular en el sentido acá en Chile, acá yeah. en Chile, fue popular en el sentido de que estaban las mofas con Colo Colo cuando lo elimina de Supercopa en el año 93, el año 91 cuando Colo Colo recién juega este torneo tras ser campeón de la Copa Libertadores, en el año 97 que elimina a Colo Colo en semifinales y es campeón de dicho torneo a nivel masculino, pero por lo que tengo entendido... Dentro de Brasil no es uno de los equipos más populares Y ahora lo que tú me comentas Que con todos los problemas económicos que tienen E incluso no tienen una base femenina potente Están teniendo lo que desafortunadamente merecen estar en una división menor Por no respetar el pago de los sueldos de los jugadores Y también no tener las ramas correspondientes Y eso es grave es gravísimo, no, es gravísimo. Es de... Otro equipo, deudas con otro equipo, deudas con el fisco, deudas con la previdencia social, no si están extremadamente complicados, realmente complicados. Y tanto que por no pago de sueldos, eh, perdieron a Fred. Pero simplemente eh, entró con una demanda y Fred está libre para jugar en cualquier equipo. Wow, Fred, este muchacho que el que se casó con la. Sobrina de su ex esposa, ¿verdad? Parece que sí, no sé. Con lo que yo tenía entendido, que jugó en el Mundial de Brasil 2014, pero no tuvo un gran desempeño. Ah, sí, antes, el de, en el cono. antes de. Pasar, claro, antes de pasar a saludar a nuestros auspiciadores y agradecer la sintonía que estamos teniendo el día de hoy, te quería hacer la siguiente consulta. ¿Cómo se vivió en Brasil? Ya ahí, obviamente, ya se estaba realizando paulatinamente la Copa Libertadores. Eh, ¿Cómo se vivió los primeros campeonatos de la, de la Libertadores femenina como tal? Porque durante más de ocho años se realizaron allá, pero tú me comentas que la afluencia de público fue muy baja y no había ingresos para, para las jugadoras con el tema de recaudación de entradas, sino que tenían que llevar algún, alguna cooperación, llámese alimento no perecible, para poder ingresar. Sí, eso en, el eso en el Corinthians, porque tal como te dije, las ramas femeninas de los otros clubes, sacando la ferroviaria, eh, es prácticamente un saludo a la bandera, o sea, existen, no les importa si ganan o pierden, si están bien o están mal, no les importa, pero tienen que tenerla, eh, el, ahora, justamente este año se están empezando a preocupar más, porque el Corinthians bicampeón, todos odian al Corinthians. El, se dice que la mayor hinchada no es la de Corinthians, sino de los anticorintianos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los otros clubes dicen no, y el Corinthians ganando, en las mujeres también no puede ser. Entonces, como que les, pone, les ponían el dedo en la herida y están empezando a planificar, a mejorar los equipos femeninos. Pero este ya año no todos, Están todos emulando A lo que realizó Corinthians El 2019 Bueno, esto es lo que lleva años ya Pero el 2019 ya se vio de forma consolidada Pero eso es lo que ya algunos clubes están emulando Para poder potenciar Pero es por un tema no de aportar al fútbol femenino Sino que desprendo que es por un tema netamente de Capricho futbolístico lo que están haciendo Exactamente, capricho futbolístico Porque eh, Mira, el Corinthians eh, Es divertido porque Tú sabes que la mayor audiencia que tuvo una final de libertadores en la historia de Brasil fue la final Corinthians y Boca que tuvo el 90% de Brasil viendo esa final 90% de Brasil no es corintiano o sea, están los corintianos y los anticorintianos tanto que pierda, que pierda, que pierda, que pierda el Corinthians tiene más audiencia que la selección brasilera en este el momento, sí, el cuarto. que la selección brasilera? En este momento, varios canales de televisión, eh, por rellenar, entre comillas, su grada, dado que eh, Brasil siendo el país de las teleseries ya no puede ser teleserie por las la restricciones sanitarias. Eh, entonces están repitiendo el partido del Corinthians y entonces muchos reclamaron, ay, ¿por qué ponen solo el partido del Corinthians? Este domingo. Pusieron eh, un partido del San Pablo con no sé quién, una repetición del año el Ñauca. Fue la última vez que el San Pablo ganó un título, eso estamos hablando hace tiempo. Claro que sí. Eh, y fue un desastre, fue un desastre porque perdieron para un programa de cabros chicos que nadie lo ve y que wow. está repitiendo entonces claro, que, que lo que han hecho han repetido el, el Mundial de Corinthians la final de la Libertadores el primer campeonato brasileño el segundo eh, el primer Mundial del Corinthians están repitiendo eso y con eso consiguen audiencia el Corinthians da audiencia, mucha audiencia y cuando ya sea repite... masculino o femenino da audiencia sí o sí sí, el masculino da audiencia sí o sí Perfecto. Y en el femenino, aún así, también están entregando, entregando una excelente audiencia para sus hinchas debido a los logros que han tenido. Exactamente. Y, y está justamente comenzando a como que el Corinthians fuera ya eh, iban a empezar a cobrar, iban a tener una, una ya tenían auspicios separados, eh, iban como a como aprimorar mejor el campeonato, el fútbol femenino y viene todo esto. Efectivamente, ahí hemos ido conociendo la cruda realidad, y lo digo con estas palabras, cruda realidad que está viviendo el fútbol brasileño, el cuadro del Corinthians, y todo esto debido a la cruda pandemia que nos azota que es el coronavirus, antes de seguir con nuestro invitado del día de hoy, vamos a pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa sea emitido por la señal de tu zona X, partiendo con nuestros amigos de Nubleprint. Nubleprint, publicidad deportiva, lleva tu pasión a todos lados. Para más información, lo puedes buscar en Nubleprint en su Instagram y contactarte al WhatsApp de su dueño, que es Eduardo Asensio, un gran amigo de Ataque Directo te puedes contactar al WhatsApp más 569-6692-7829 y ahí como están apreciando en las imágenes del streaming de tu Zona X, para el Día del Padre, claro está, ahí le puedes regalar a tu padre alguna casita, algún llavero, algún cuadro o algún elemento que tú quieras adornar en tu casa con el equipo de tus amores. Así que... Piénsalo bien, escríbele a los amigos de New Le Print y si vas de parte de ataque directo tendrás un 20% de descuento. Así que le mandamos un cálido abrazo a nuestros amigos de New Le Print. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, la mejor, eh, el mejor salón de estética de la zona de la, la región del Tarapacá quienes realizan un trabajo increíble que himo, hemos ido mostrando a través de nuestro programa, para más información ahí ustedes pueden contactar al Instagram de Estilistas Turco que es eduardo coafor para que ustedes puedan ahí adentrarse con mayor detalle del trabajo que realizan eh, los muchachos de Estilista Turco Por supuesto también se pueden contactar a través de vía WhatsApp Porque debido al coronavirus eh, han tenido inconvenientes para poder atender en su negocio Que es el más 569-57658109 Para la gente de Kike que recordemos que estamos en el mes de la madre Hay descuentos muy importantes por parte de nuestros amigos de Estilista Turco Que están en sus redes sociales Así que un gran abrazo para ellos, Estilista Turco, que son parte ya de la familia de Ataque Directo. También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva coru la mejor indumentaria deportiva del fútbol amateur y fútbol femenino, en donde ustedes pueden tener eh, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros y mucho, mucho más. Para más información, el contacto es el más 569-9927-9083. Y recordemos que Deportes Corul va a vestir oficialmente a la escuadra de Unión La Galera femenina. Reitero, para más información se pueden contactar al Instagram Deportes @deportescorul. Y si quieres buscar la mejor agua purificada de toda la región metropolitana puedes encontrarla en Aqua Antu. Aqua Antu despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por 3 mil pesos. 4 recargas en adelante, 2.500 pesos. Y hagan sus pedidos al WhatsApp más 569-4555-6740. Un gran abrazo para Bastián, que es el dueño de esta PyME, que se la ha juzgado por traernos a todos en la región metropolitana la mejor agua purificada y que también está realizando labores sociales en pos de aliviar esta terrible pandemia que estamos viviendo. Así que un gran abrazo para nuestro amigo Bastián. También para los amantes del café pueden visitar Bazar Cafetero. Bazar Cafetero que entrega el mejor café y también los mejores chocolates de cacao provenientes de Colombia y también elementos para preparar tu mejor café en grano y también cuadros para que puedas adornar tu, tu pieza, tu oficina con granos de café. Para más información visítalos en su Instagram o a su página web www.bazarcafetero.com o al WhatsApp más 569-7955-4102. Saludamos también a nuestros amigos de Planeta 7, que son una de las mejores páginas online donde puedes encontrar cualquier tipo de indumentaria deportiva, balones de fútbol, mancuernas, patines, etc. Para más información visítalos en su página web www.planeta7.cl o en su Instagram arroba planeta7-sta y también queremos señalar que Planeta7 es colaborador oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina. Y también saludamos a nuestros amigos de Foodshop, la mejor tienda online donde puedes encontrar camisetas de tu equipo predilecto, ya sea del Real Madrid, del Manchester, del Liverpool, del mismo Corinthians, también de diversas selecciones nacionales. Y para ello se pueden eh, integrar al Instagram de ellos que es arroba .scl, o también al Facebook fanpage foodshop.com. SSL para que se puedan interiorizar con más detalle al respecto y tu, tuvieron un concurso estos muchachos que están compartiendo una imagen a través de su Instagram que es el siguiente Quisimos darte un regalito a nuestros seguidores y es por eso que Foodshop se puso con la 10 y vamos a regalar una camiseta, la que tú quieras, con nombre y el número que tú quieras ¿Cómo participar? Y ahí estamos viendo la imagen. Debes seguir nuestra página en Instagram, la vuelvo a reiterar. arroba invitar a dos amigos futboleros a participar, compartir esta publicación en tu historia, el perfil debe ser público, de lo contrario no podemos ver la publicación. Este sorteo se va a realizar el próximo lunes 5 de junio a las 21 horas en las redes sociales de Foodshop. Y los muchachos han tenido una tremenda, pero tremenda respuesta por parte de sus seguidores. Así que estamos muy contentos con nuestros amigos de Foodshop, quienes también se la están jugando con el cuadro de Unión La Calera. Y, por supuesto, tenemos que señalar, y ahí le vamos a pedir a DJ Fakir que nos ayude, queremos mostrar la, los datos para la rifa que está realizando el cuadro de Unión La Calera para una de sus jugadoras que... Tuvo un terrible accidente que se está recuperando de forma paulatina. Ahí en pantalla pueden apreciar los datos donde ustedes pueden depositar los números que ustedes quieran comprar. También están eh, los premios que tienen a mano el cuadro de Unión La Calera. Así que para más información ahí también pueden ingresar a las redes sociales del cuadro femenino de Unión La Calera. Que son las siguientes que se las voy a indicar a continuación. Que es Unión La Calera FEM ANFP, reitero, Unión La Calera FEM ANFP para que puedan tener más información al respecto de esta rifa que ojo, la vamos a sortear en vivo, te, te aviso Jorge de antemano, esto va a ser el día martes 9 de junio cuando tengamos de invitada precisamente a esta muchacha que sufrió este terrible accidente y que nos va a contar cómo ha tenido que sopesar su rehabilitación debido a esta terrible pandemia que nos está habitando a todos. Los premios, y acá los tengo a, en mi poder, que me los acabo de recibir por las redes sociales del cuadro de Unión La Calera, son los siguientes. Camiseta del cuadro de Unión La Calera firmada por todas sus jugadoras del plantel adulto. Un horno microondas balón de fútbol, juego de vasos y par de guantes huemul, también un también un set por parte de Cari Montesi, y también otros premios que ya van a estar informando las muchachas, y también, por supuesto, la camiseta que donó los muchachos de Foodshop para el cuadro de Unión La Calera Femenina. Así que, depósitos o transferencias a la cuenta rut de nuestra capitana, que es Camila Vargas Bustamante, eh, la cuenta rut es 17-230-388-9, que está apareciendo, claro, está en pantalla, y pueden escribirle a su correo electrónico camila Ignacia Vargas, 1989, arroba gmail.com En el asunto, escribir los números que ustedes quieren seleccionar para participar en esta rifa, así que apoyemos al fútbol femenino y también a esta muchacha que no la está pasando muy bien. Continuamos con nuestro amigo Jorge Díaz Guzmán, Presentador y editor de Radio Coringao Y tenemos la siguiente pregunta, amigo mío Que te la realiza la profesora Paola Vamos a partir por la primera, que es bastante interesante Dice así Jorge, ¿crees que esto llegará a buen puerto? ¿Crees que los responsables tienen ganas de superar esta crisis? Yo Mira, este año hay elecciones en el Corinthians O sea, a final de año hay elecciones, sí o sí eh... No creo que con Andrés Sánchez tengamos alguna salida, no creo realmente, infelizmente este mandato lo ha hecho muy mal, mezclando toda la política, eh, política, política, porque él se eligió diputado federal gracias al Corinthians, eh, y por la no eh, aprobación de sus cuentas. O sea, él, él está complicado. Eh, el estatuto del Corinthians no permite reelección. Directo, o sea, el él en un segundo mandato porque él fue, él fue presidente, después Mario Gobi fue presidente y después él volvió. Perfecto. Pero o sea, la, él no va a elegir sucesor, lo más probable es que no elija ni un sucesor. O sea, ha tratado de manos a Andrés Sánchez en este caso, de acuerdo a lo que tú comentas. Exactamente, la hinchada está muy contra él, eh, la oposición es grande... Es demasiado grande dentro de Corinthians y no le van a rechazar las cuentas y con eso está muerto políticamente dentro de Corinthians. Wow, wow. Y otra pregunta que también nos hace acá la profesora Paola. ¿Qué tal las ligas a nivel amateur femenino y masculino? ¿Sabes cómo se están manejando en estos tiempos tan difíciles en Brasil? Eh, Liga amateur femenino no existe. Eh, son todas profesionales. O sea, dentro del concepto profesional. Sí, dentro del concepto profesional, a materno hay. Eh, las masculinas eh, hay, pero son, son como se llama, como pichangas de barrio. Eh, la cuarta división del brasilero es considerado profesional. No es como acá en Chile que eh, fuiste a tercera división, ya deja, eh, de, deja de ser fútbol profesional. No, allá es... Profesional a partir de la cuarta división Y para participar de un campeonato estadual Tienes que ser profesional Pero ligas amateur eh, Hay varias Hay varias que son amigos del barrio Que se juntan eh, O disputa entre barrios Que se agarran a combo eh, Hay disparos Hacen su asado Los tipos entre, eh, se calientan tomando cerveza Entonces esas son las ligas amateur Wow, wow, wow. ¿Qué te puedo decir al respecto? Bastante cruda la realidad en sí y en base a eso yo te tengo la siguiente consulta. En ese caso, el, la gente del Corinthians, la hinchada, ¿cómo ha ido respondiendo con sus jugadoras? Como lo había señalado anteriormente, ustedes como medio están haciendo una campaña para apoyar a sus hinchas, pero también ustedes son muy arriesgados. Con sus equipos Y me imagino que se han puesto una mano en el corazón Para poder compensarlos En, este, en esta situación tan terrible Que están viviendo O sea, la hinchada siempre eh, Bueno, ha apoyado a las jugadoras eh, Ellas fueron a dar la vuelta olímpica Allá el, a la arena Corinthians eh, Se les prometió Que fueron a jugar un partido grande eh, Debe ser contra la ferroviaria Porque no creo que contra el Palmeira eh, Va a ser un partido grande eh, ...dentro de la arena... ...y no en la fase en niña, se iba a empezar a cobrar la entrada... ...la hincha está muy contenta con las niñas... ...muy contenta... Eh, ...no hay nada que decir... ...han puesto harta gente dentro de los... Eh, ...del estadio cuando juegan... ...incluso en Ecuador había hinchas... ...entonces... Eh, ...sí, la hincha se está portando bien... ...infelizmente... Eh, o sea, felizmente los jugadores de la, del equipo principal se han puesto la mano al bolsillo eh, Para evitar que se cerrara la rama femenina O sea, lo hicieron bien O sea, el 70% de sueldo de baja que tuvieron eh, 30% va para el fútbol femenino Y el otro 40% Ah, ...para los empleados del club... ...porque el club tiene muchos empleados... ...no estamos hablando solamente de lo que tenga que ver directamente... ...con el fútbol con los deportes... ...estamos hablando de... ...de las señoras que cuida del memorial... ...que es una señora... No, ...siempre me se me el nombre, pero... Eh, ...cuando ve a alguien extranjero que no es corintiano... ...lo que le da... ...todo un recorrido por el memorial del Corinthians... ...para que entiendas... ...qué es lo que es el Corinthians... ...no veas solo... De trofeos historia y etcétera entonces todo eso en este momento eh, aunque el corista está bajo la ley de protección del empleo para digamos eh, allá en Brasil eh, igual eh, los jugadores eh, han bajado su rendimiento por mientras me imagino una última pregunta que te quiero realizar ya que nos queda poco tiempo en nuestro programa, Jorge. Es la siguiente: bueno, se ganó la Copa Libertadores en Ecuador y se iba a jugar la Copa Libertadores femenina acá en Chile. ¿Ya estaban trabajando en eso antes del coronavirus? Sí, ya se estaba trabajando, <coughs> perdón, ya se estaba trabajando, se estaba trabajando en eso, pero eh, estaban no solamente pensando en que iba a ser en Chile o no. Porque estaba planificándose Incluso para que no fuera en Chile Por todos los problemas que se originaron en octubre ¿no? Esos problemas terminaron ahora por el coronavirus Básicamente eh, Entonces ellos estaban pensando No solamente en Chile Sino en cualquier parte Donde iría a ser O sea Ustedes le habían notificado Que no había certeza que se iba a jugar la Copa Libertadores en Chile Sino que estaban viendo Cómo estaba la situación de acuerdo a los sucesos de octubre, que también nos quitaron a nosotros la final de la Copa Libertadores masculina, en este caso estaban dudando de jugarse acá en Chile. Eso yo lo personal no lo sabía. Es una bombita la que me acabas de comentar, no, no tenía idea. Sí, no, y es más, eh, ya se decía que no se iba a jugar en Chile. Que, que la que Libertadores femenina no se iba a jugar en Chile. En eso se estaba trabajando cuando empezó toda esta pandemia. ¡Guau! Wow. Wow, ¿Y no, no tenía información de algún país que estaban barajando? Eh, probablemente iba a ser Argentina o Brasil. Ya, estaba entre Argentina y Brasil nuevamente. Sí. Perfecto. Ah, y otra cosa. ¿Qué te pareció el desempeño de Brasil en la sub-20? la sub-20 Brasil le fue bastante bien. De hecho jugó con, con Chile y con Chile eh, le ganó a la, al combinado nacional por dos goles a cero. Y fue puntero, de hecho. Te voy a mencionar una cosa: el Corintiano días, muchas veces no está ni ahí con la selección brasilera. O si sea, es por eso sí. que mu mucha gente no está ni ahí con la selección brasilera, vamos, los cambios que hubo en toda esta época, la corrupción que hubo en la Confederación Brasilera de Fútbol y el hecho de que, por ejemplo, eh, pues empezaron a poner jugadores que nunca habían jugado en Brasil. Por ejemplo, un ejemplo: Hulk, nadie sabe de dónde salió ese gallo, nadie sale, sabe de dónde salió. Eh, entonces eh, No acompañamos mucho la selección Y la radio Coringa No acompaña nada a la selección Dado que somos de una sola nación Que es la de Corinthians Entonces no, no acompañamos la selección brasilera y, y tal como te dije El Corinthians tiene más rating que la selección brasilera En los transmisiones de partido Perfecto Ya se nos está acabando El programa del día de hoy mi estimado Jorge, te quiero dar las gracias de haber participado junto con nosotros, qué bueno saber otras realidades, qué bueno conocer lo que se está formando en Brasil respecto al fútbol femenino, y cuenta con nosotros para la que tú quieras, y por supuesto si quieres entregar un mensaje, por favor. Eh, muchas gracias a todos por la audiencia. Eh... Avante fútbol femenino. Tienen que cambiar la mentalidad, principalmente los dirigentes de club. No puede ser que tengan equipos solo por tenerlos para poder participar en una libertadores masculina. Eh, tengan un poco de vergüenza en la cara, tratenlas bien y paguenle y tengan buenas condiciones de entrenamiento. No sean como los chanchos del Palmeira, los Bambi, Flamengo o todo eso. Sean más Corinthians, más Ferroviaria, que ellos sí las tratan muy bien. Perfecto, eso es lo que nosotros queríamos mostrar el día de hoy acá en Ataque Directo Fútbol Femenino, queríamos conocer ya la realidad del actual campeón de la Copa Libertadores Femenina, que no dista de lo que están viviendo muchas muchachas acá a nivel nacional, y saquemos lecciones de todo esto, saquemos lecciones de la realidad que viven las muchachas, saquemos lecciones de lo que está pasando con el coronavirus y saquemos lecciones para que esto crezca. Brasil tiene una cuna increíble de jugadoras profesionales y no puede ser que tengan que ganar mucho, pero mucho menos que los varones en algunos países donde son más importantes ellas que los varones a nivel de logros. Así que espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que hayamos sacado lecciones de todo esto y que sigamos en la misma senda todos para que el fútbol femenino a nivel nacional y a nivel sudamericano siga creciendo y lleguemos a la parte de países como Estados Unidos en el plano futbolístico, China y Alemania y que a nivel internacional de una buena vez a las mujeres se les pague tal cual como se les paga a los varones. Agradecemos a todos ustedes por la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy. Le quiero dar las gracias a Marisela Chilita Pérez que por motivos técnicos se tuvo que retirar también a DJ Fakir por la puesta en escena, como siempre, un 7, en uno de los cracks de acá de Tu Zona X. Agradecer, por supuesto, a todos los clubes y también a Anjuf por el apoyo que nos brindan a nuestro programa. Y recuerden que mañana, a partir de las 19 horas, se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División con un invitado de lujo. Vamos a estar con Manuel Rodríguez, entrenador del cuadro de Gasparín, y vamos a realizar un homenaje... ...al elenco de Juventud Salvador... ...que desafortunadamente... ...ya no está compitiendo... ...en las ramas amateur... ...ustedes comprenderán a qué se deben los motivos... ...le vamos a hacer ese homenaje... ...con ellos y por supuesto... ...saber en qué está el cuadro gasolero... ...mañana 19 horas... ...por la señal de tu zona X... ...por mi parte me despido y... ...próxima semana para el día lunes... ...vamos a estar con Macarena Vergara... ...portera del cuadro de Arturo Fernández Vial... Y el día martes vamos a estar con Man Stoller, que es la realizadora del documental De Canas, que está dedicada al fútbol femenino de la región de Valparaíso, particularmente de Santiago Wanderers. Así que muchas gracias. Por mi parte, me despido. Un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, cuídense y quédate en tu casa. Chao, chao, chao.